Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 150 dólares semanales con CPA Marketing y Content Locker. No es Black Hat, <ríe> es Content Locker. Y es realmente sencillo. Este video va a ser muy cortito porque lo que os voy a mostrar es increíblemente sencillo.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 a que le des like al botón ahora mismo, porque créeme, esto te va a gustar. A que guardes este video en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que lo compartas. Compártelo porque es la mejor forma de implementar. que Implementes con alguien, implementar juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar 150 semanales con CPA Marketing, con Content Locker. Evidentemente, lo primero que necesitas es estar unido a una red de Content Locker, hay muchas, CPA Grip, CPA Lead, AdWord Media, hay muchas de Content Locker, incluso tú mismo podrías hacerte tu propio Content Locker, pero bueno, eso lo veremos otro día. Para este video tutorial yo voy a usar CPA Grip y en CPA Grip vamos a crear un Content Locker muy facilito. Vamos a ello. Este SPA GRIP, tú te tienes que registrar. Es muy, muy sencillito. Si le das clic a registrar, te va a pedir unos pocos datos. ¿Ves? Es muy sencillito. Le rellenas todo esto y eso es todo. Yo como ya estoy, le voy a dar en login. Y dentro del Dashboard, yo simplemente lo que tengo que hacer es ir a Monetization Tools y hacer un Content Locker. Le voy a dar a URL File Locker y voy a crear un nuevo content. Aceptamos, continuamos. No voy a mover apenas nada, lo no voy a dejar tal como está. Simplemente lo voy a poner aquí: Get de. Y aquí viene la magia. Lo que voy a hacer de Content Locker es unos backlinks do follow. La gente que está metida en blogs le encantan este tipo de cosas. Toda la gente que hace SEO le gustan los backlinks, sobre todo si son do follow y tienen un buen DA. Así que me voy a ir a Google y voy a buscar lo siguiente. Voy a poner los 50 mejores backlinks. Y si te fijas, aquí me aparecen varios. 50 mejores sitios para backlinks, 50.edu backlinks, 50 best ways to get backlinks, top 250 dofollow. Do Voy a usar esta, esta página. Ya la he abierto, es esta. Ves, aquí vienen un montón de backlinks que son do follow y que tienen un buen DA. Ves, ahí está 100, 100, 100. Está muy bien, esta está genial, súper buena. Voy a copiar el enlace, control C, me voy a ir a mi CPA Grip y aquí voy a poner en sitio lo que es este. Get the best, do follow, bueno, vamos a ponerlo en minus, do follow backlinks with high, high, ba, for free. Ahí está ya está, los bla bla bla está perfecto, no voy a hacer nada más, ofertas pues con que me llenen dos ofertas pero vamos a bajarle, con dos ofertas dos está perfecto, y este bain download lo voy a cambiar ves aquí dice bain download vamos a poner get 250 do follow back links genial, mira qué bonito está vamos a poner la G mayúscula ahí estamos, lo tengo allí y eso es todo, no tengo que hacer nada más no voy a cambiar el estilo, no voy a cambiar nada, lo voy a dar a guardar, save es esta, lo voy a copiar get links, voy a poner el que yo quiera, Está faster opal Downloads. xml graph, este voy a ponerlo porque xml suena como a, a grupo, le voy a dar a copy link y este enlace, me lo voy a poner en un blog de, not de notas y voy a poner enlace del do follow ahí lo tengo y lo que voy a hacer es irme a google y voy a hacer un nuevo google docs que yo ya lo tengo aquí preparado y le voy a poner aquí donde dice sin título le voy a poner 250 do follow backlinks y aquí le voy a poner the best way to rank On Google, add the backlinks, back links, y voy a ponerle, get here, 250, high, 250, 2 follow backlinks, with high bien y lo vamos a poner, with backlinks, y esto lo voy a poner todo muy grandote. ¿Ves? Aquí vamos a ponerle un poco de fuente grandota. Vamos a ponerle Oswald. Y vamos a ponerlo a, yo qué sé, 48. No, muy grande. Bueno, vamos a poner esto más pequeñito. Vamos a ponerlo a 30. O más pequeñito que me quede en una sola línea. Es lo que quiero. Perfecto. Y esto, le voy a poner esto. Aquí está. Vamos a ponerlo más pequeñito también para que me quepa en una sola línea. 30. Más pequeñín, 24. Ahí está. Lo voy a centrar todo. Simplemente para darle más belleza. Pero la verdad es que está muy bien así. Listo. Get. Here. 350 de follow. Backlinks. Así en Mayus porque somos así de... IBA. y aquí aquí voy a poner mi enlace de CPA grip copio, control C me voy a mi documento y le doy aquí para insertar un enlace lo pego y lo aplico eso es todo y este archivo le voy a compartir le voy a decir que cualquier persona con el enlace copio el enlace hecho, me lo pongo en mi blog de notas y este va a ser enlace a compartir. Lo puedo acortar para que no sea tan feote. Así que me voy a ir a un acortador. A mi acortador. Y aquí voy a hacer un nuevo acortador. Shorten link. Voy a poner nuevamente. Lo voy a copiar para que no lo copio. Control C. Me voy al acortador. Y lo pego. Y puedo hacer cositas aquí para tener exactamente control de este enlace. Puedo ponerle por ejemplo... Aquí el título, eh, 250 links. Listo. Y nada más. No voy a ponerle nada más. Todo esto no lo voy a, a poner, salvo salvo los UTMs, que sí que los voy a poner. Y aquí le voy a poner content. Aquí vamos a poner post. Aquí le voy a poner campaña de The Hollow. Y el término va a ser backlinks Y así yo lo tengo perfectamente controlado. Lo voy a guardar. Lo voy a confirmar. Y ya lo tengo. Es este. Le voy a copiar. Copy link. Me voy aquí. Y voy a poner aquí el enlace cortado Mira qué bonito. Muy chiquitín. Ya está. Y a continuación me voy a ir a Facebook. Facebook con un perfil que no sea el tuyo. Que usas habitualmente. Y aquí lo que yo voy a hacer. Es poner un post. ¿Qué post? En mi perfil personal voy a poner lo siguiente. Tengo el texto preparado, así que lo voy a poner: Tengo una lista de 252 follow backlinks con buen DA y es gratis. Si lo quieres, mándame un inbox o comenta backlinks abajo. Esto lo vamos a poner bonito. Es aquí que sea más bonito. Este, por ejemplo. Ahí está, mira, tengo una lista. De Backlink, Socoló, bla, bla, bla. Genial. Y lo voy a postear. Está ahora mismo en mi perfil. Y desde mi perfil lo voy a compartir. Lo voy a dar a share. En un grupo. Y en los grupos que sean de bloggers. Por ejemplo, este. Agregas tus blogs, bla, bla, bla. Aquí. Y simplemente le voy a dar a post. Tu trabajo es unirte a distintos sitios. Aquí. Que sean blogs. Blog. Bloggers, por ejemplo, Bloggers Group, Bloggers, y te van a aparecer un montón, vamos a darle a grupos, y aquí hay un montón, SEO Signal, Blogger Supporting, Bloggers and Travels, Bloggers Group, Bloggers, eh, este otro de Bloggers, hay un montón, Bloggers, Bloggers, tú te unes a cada uno, te vas uniendo y vas compartiendo el post que ya tienes preparado. Lo vas compartiendo, compartiendo, compartiendo. Y conforme vayan entrando, tú les dices claro que sí. Y les das el enlace que acabas de poner aquí. Le pones sobre cuando te contacten. Tú pones ahí A hit the list. Y ya, eso es todo. Les pones aquí. Se acabó. Muy fácil, muy sencillo. Y puedes generar un buen dinero con un Content Locker. Si quieres controlar más el Content Locker. Para que ganes más dinero. Aquí lo voy a editar. Editar. Y lo que vas a hacer es irte aquí abajo a Show Offers. Y tú eliges la oferta. Por ejemplo, yo lo voy a poner en país Estados Unidos. Y aquí yo voy a buscar la oferta. Yo voy a poner que salga la oferta para mobile. de Una que pague bien. Esta paga un, un dólar. Por ejemplo, este de Cash App. Voy a poner esta. Voy a quitar todos. Voy a dejar la de Cash App esta y voy a, y esta es para desktop y voy a buscar una de móviles para que tengan también para móviles tarot no y esta de home depot como le he pedido que solo mostrara dos todas las demás las voy a quitar y cuando las quite ya únicamente podrán entrar las que yo he decidido que son las que pagan bien lo cierro y ya solamente va a poner las que yo le he dicho que, que haga lo voy a dar a guardar y el enlace no lo he perdido, sigue siendo el mismo, y con eso es suficiente. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Como ves, es una técnica muy sencilla, que no te exige nada de nada de nada. Simplemente tienes que buscar en Google los dos follows, que yo ya lo encontré muy rápido, buscando como 50 veces backlinks o 150, lo que tú quieras, y después lo vas a postear en tu perfil y desde ahí lo vas a compartir en grupos, en los grupos a los cuales ya te hayas unido. Tienes que preparar tu Google Docs, tu enlace y eso es todo. Con eso es suficiente. Puedes llegar a generar lo que yo te he dicho hasta 150 semanales con esta técnica de CPA Marketing. Echa la imaginación, Marketer, porque esto realmente es cuestión de buscar más alternativas. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, que, es, que es muy cortito y muy efectivo, que lo puedas poner en marcha porque realmente no te cuesta absolutamente nada y empieces a generar buenos ingresos lo antes posible. Marketer, te envío un abrazo, te agradezco el tiempo que viste para ver este vídeo y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!